Yo sé ya, pero desde qué tal Me Has acabado tú, quizás tú Has ido al campo de bello Ey, viejo, tiramos la entrada, no sabes, compadre Pero también, 3, 2, 1 Pensando en la que está, pensando en que a que otros no ven Porque está en mi cabeza y lo traspaso al café. Oye, reuto, dime cómo se ve Un estilo que por mucho que entre los codos nunca vas a tener Voy a tener un estilo Porque me lo digas tú Ni te conozco ni te admiro Al fin y al cabo Tengo que empecé Que eres un engreído Que juzgas por apariencia Cuando esencia es mi estilo Ok, muy bien Pero que ni te animas Un ordenador Que ha conseguido Procesar la rima Un flow cuadriculado bro. y en lo que pasa cuando alguien sube y te baja de arriba. Tú si no sonas fresco, que sonarías. Efecto puro del defeco. Cuando yo defeco, suena seco y duro. Oye, compañero, que te pasa. Yo sé que te estoy duro. En tu venta hay un mueble y el descuaja todo sudo. Todo sudo. Para mí eres un sudoku, no coco Porque como tú, ya visto más de uno, eres como el humo. Que me fumo y se va con el viento. Te estoy pensando contra la cuerda y no estoy ni violento. No estás ni violento. El tiempo voló dentro de la noción del tiempo. El temporizador dice que ya estás muerto. Sí o no Y tú que entiendes De este conector corre perfecto Intentas arreglarme Porque no sabes hacerlo Ve desde el corrector perfecto Me meto en tu cuerpo Y lo no desconcentro Lo desconecto por dentro Mírame He vuelto De entre los muertos Ve que como lo haces tú También los demás Sabemos hacerlo, sabemos hacerlo. Parece un parentesco, no se parece ni a la apariencia de mi suela pisando barro fresco. Eso Entiende lo que digo loco, que, que yo contesto que mientras tú siesto vuela acá, siendo de tu sexo. No se parece ni a la apariencia de lo que me parezco, porque el resto sabe que no le dejo ni los restos de un cuerpo, un cuerpo que está levitando y yo evitando andar por donde ando porque entiendes lo que estoy pisando. Pero esto me de buena, por eso ahora no gritan, porque se están dando cuenta de que la balanza me necesita. Al Siento que en tu cabeza se encripta ¿Dónde vas? Super banco Superman sin criptomita al banco Cállate, te hago un favor, con estas volaciones hey, si quiero junto el percutor, Directo a los talones y a la mierda Cambio las balas y traigo misiles Y mira qué fácil resulta matar a Quiles Para allá, no dices la verdad Esto es batallar, no ensayar Oye loco, que te pasa? Caigo sobre el clan ¿Tú te crees que tienes paranoia? Es la verdad, tú me pegas, soy Tony Y ya no va ¡Tiempo!